¿Qué es lo que estamos viendo en estas imágenes? ¿Puede ser un ovni interceptado por el ejército de Turquía? ¿O quizá es otra cosa más terrestre y en absoluto es un ovni? Ni tan siquiera Turquía. Si quieres saber más, no te vayas, quédate aquí con nosotros y analizaremos estas imágenes. hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien habéis visto estas imágenes que circulan por la red y que algún compañero ha hecho un vídeo sobre este tema pero veréis yo no he venido aquí a desmentir a nadie ni muchísimo menos simplemente es porque vosotros me lo habéis pedido y vamos a analizar estas imágenes Empezó a jugar, quiero que volvamos a ver el vídeo. O sea, no, Abajo en la descripción veréis la fuente de este vídeo Y vamos a analizar un poquito de qué se trata esto que estamos viendo en estas imágenes En primer lugar vemos como una luz blanquecina, un objeto brillante va surcando el cielo Vemos que no deja ningún rastro, ninguna estela pero bueno, esto no es del todo cierto, porque ahora la vamos a ver. Aquí tenéis la estela. Esta estela pues es condensación de gases. Eh, Puede ser que esté tirando pues, algún tipo de combustible o bueno, pero no obstante se ve la estela. Pero volvemos a analizar las explosiones. La primera explosión, si vemos a este lado de la pantalla, vemos un humo de color negro. Incluso podemos ver cómo hay un poquito más de humo en el resto de la escena. Se escucha una segunda detonación que corresponde a la detonación del objeto que está en el aire. Y luego podemos escuchar otra tercera detonación, que ya es más lejana. Pero para apreciar estos sonidos, os pediría por favor que escuchaseis el vídeo y cerraseis los ojos. Y podéis notar la cantidad de detonaciones que hay. Son tres, vamos a oírlo. En primer lugar, la detonación más fuerte que vemos como el señor o la señora que está grabando, pues llega a temblar de la misma onda expansiva y al ver esta zona de la pantalla de color negro, pues se advierte que la explosión ha sido muy cercana y de ahí el pánico de las personas, porque que detone algo en el aire, pues puedes entrar en pánico, pero no de esta forma. Si analizamos correctamente vemos que hay personas de origen negro y, bueno, hablan un idioma. No es turco. El turco no es eso, ni muchísimo menos. Pero ahora nos vamos a ir a lo que puede ser realmente debido al idioma en el que están hablando. Nos vamos a ir a Osetia del Sur. Osetia del Sur alberga una gran población musulmana de origen africano, de origen asiático y es posible que incluso eh, una pequeña población pakistaní y libanesa. ¿Esto que nos dice? Pues que Osetia del Sur pues es una zona muy transitada por extranjeros y que alberga pues una cantidad de inmigrantes importante. Este país buscó reconocimiento históricamente por parte de muchos países como independiente de Osetia del Norte, Rusia, Georgia... Pues bueno, aquí hubo un conflicto en el año 2008. Y las imágenes que hemos visto no dejan de ser un ataque aéreo del año 2008. Es decir, que estas imágenes tienen 10 años. Si esto hubiese sido un ovni en la época actual en la que estamos, evidentemente la calidad de imagen del teléfono móvil del celular con el que se ha grabado pues sería algo mayor tiene aproximadamente pues una resolución de 480 460 píxeles y eso es los teléfonos antiguos los teléfonos que tenían pues una cámara muy justita hoy en día cualquier teléfono si echamos hacia atrás dos tres años que puede ser lo que te dure un teléfono pues bueno podemos ver que incluso tienen hasta 1080 o 720 píxeles y eso ya es un poquito de hd lo que es la alta definición pues bien todas estas imágenes no corresponden a ningún ovni además no se puede apreciar eh, ningún impacto eh, directo a este objeto hay gente que dice que sí que lo ve pero yo he intentado analizarlo frame a frame y no veo absolutamente Nada, esto puede ser pues, que sea un misil muy pequeño, un cohete, algo. No se ve absolutamente nada, ni tan siquiera una estela hacia el objeto interceptado. Esto ha podido ser interceptado de otras formas diferentes. Luego, si os dais cuenta, el sonido que se oye es el rugir de las turbinas de unos aviones, pero vamos a volver a escucharlo. es Bien. normal? Bien. Pues bien, habéis escuchado bien Son turbinas de aviones que se van en la lejanía Se van perdiendo Pero se oyen turbinas de aviones A mi parecer, esto puede ser un misil eh, tierra tierra o aire tierra y es interceptado por un avión un avión puede interceptar otro tipo de misil a una distancia pues hasta de 5 6 8 10 kilómetros de distancia sin estar en la escena o, la, o en el campo de operaciones en este caso la escena bélica así que yo sintiéndolo mucho voy a poner las fuentes aquí abajo este canal que es eh, Gara, no sé quién es exactamente, pero que esto no es ningún tipo de ovni. Con lo cual, esto es Osetia del Sur, porque el idioma en el que están hablando mm, pertenece a una familia próxima al georgiano o próxima al ruso. No es turco. El turco no es se oye de esta manera otra cosa antes de irme quiero que os fijéis en las matrículas las matrículas apenas se aprecian pero aquí a la derecha hay una matrícula que es de un color que no es blanco y aquí vais a ver una matrícula turca esto sería una matrícula de turquía así que no podemos deciros más sobre esta Historia sobre este ovni, pero lo que sí es cierto es que no es un ovni, no es Turquía y se ven detonaciones, se escuchan detonaciones, se oye el rugir de varios aviones y desde luego pues no es ningún ovni interceptado. Pero ahora ya voy a hacer una reflexión antes de irme, una breve reflexión. Si esto fuese un ovni, ¿vosotros pensáis que cualquier armamento terrestre podría derribarlo? Yo creo que no. Si son objetos voladores no identificados, con seres extraterrestres llegados de otros mundos, lejanos, ¿se podrían dejar derribar con una tecnología tan embrionaria y tan básica como la del ser humano? Yo creo que no, amigos. Así que dejamos aquí este vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo. Y dejar vuestros comentarios aquí debajo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.